Módulo Académico de Aprendizaje, Teoría General de Sistemas. Las tecnologías de información y comunicación, entre ellas el software, tienen un rango de aplicación bastante amplio, lo cual las hace transversales a todas las áreas de conocimiento y organizaciones. De esta forma, aunque usted no sea un ingeniero de petróleos, por ejemplo, deberá estar en la capacidad de identificar el problema y comprender el funcionamiento del sistema de procesamiento del crudo, al momento de ser solicitado para formular soluciones tecnológicas que le ayude a una empresa a realizar un mayor control en tiempo real de todo el proceso. Otra situación en la cual usted pudiera estar enfrentado es la de un desarrollo de un software contable, aunque usted no tenga información en dicha área. Asimismo, sucederá en áreas como la salud, defensa, financiera, educativa, entre otras. El módulo de teoría general de los sistemas le da las competencias necesarias para anticipar el comportamiento de un sistema por medio del entendimiento del mismo, aplicando análisis sistémico, permitiéndole formular, diseñar y probar soluciones potenciales a problemas complejos, al igual que el desarrollo de un lenguaje formalizado común que permite la comunicación científica con profesionales de otras áreas de conocimiento. La teoría general de sistemas siempre parte de lo general y va a lo particular. El análisis y la síntesis son dos fases que se necesitan y desarrollan en este módulo, basados en una visión que percibe los requerimientos del sistema real. Luego se hace el modelamiento, después la ejecución y finalmente el control, que permite perfeccionar el modelo teórico y así cíclicamente. El módulo consta de dos elementos de competencia, que corresponden con las dos unidades didácticas que encontrará durante el aprendizaje. Para lograr las competencias propuestas, usted deberá realizar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas distribuidas así. En la primera unidad didáctica, deberá realizar una actividad en la que debe conceptualizar y caracterizar un sistema. En la segunda unidad didáctica, deberá realizar una actividad en la cual aplica conceptos sistémicos a las disciplinas relacionadas durante el módulo, como los sistemas informáticos, la inteligencia artificial y la vida personal.